En realidad no se trata de algo nuevo, es algo que sí, siempre ha existido y que allí donde no esté normado se entiende de lo que resulta razonablemente del posicionamiento del juez respecto de cada una de las partes de un proceso. No se trata de que los jueces no puedan hablar con abogados y con fiscales en términos de las relaciones interpersonales de que no podamos, eh, en cierto modo, socializar en algún escenario, en la academia, en, en, en cualquier encuentro, sino de que a propósito de los procesos que se ventilan en los tribunales, los jueces no eh, deben tratar eh, nada relacionado con estos asuntos, con ninguna de las partes. Y resulta que los fiscales son también parte del proceso. Don Pedro Mire escribió una obra muy conocida que quizás es lo que le llevó a que le llamen, que es el poeta nacional, que se llama Hay un país en el mundo. Y dice que somos un país de oriundo de la noche, colocados en el mismo trayecto del sol. Porque venimos de a veces no entender algunas cosas a la necesidad de entenderlas y a comprenderlas. Y por eso eh, no es exclusivo de nosotros todos, todos. Así andamos en la humanidad. Y entonces, este, lo que iba a decir es eso. El proceso de entender el papel, el rol, el posicionamiento de un fiscal de una parte en un proceso judicial es una de las cosas eh, quizás menos comprendidas. E Incluso a menudo se le reclama a jueces cosas que le corresponden a los fiscales. Entre los principios que norman, el proceso penal, por ejemplo, está el hecho de la separación de funciones. Y a eso alude también la, la resolución del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del, del Poder Judicial en este caso. ¿no? Es el hecho de que los fiscales no deben salir, por ejemplo, por la misma puerta que sale el juez. Porque si el que me está acusando a mí sale por la misma puerta del que me está juzgando, entonces yo voy a decir, son todos uno. Entonces, este, por mucho tiempo existió la idea de que los jueces eh, eran parte de la función estatal que también hace el fiscal. Y no, la separación de funciones implica que un fiscal investiga y acusa si tiene méritos para acusar, si entiende que tiene con qué acusar a una persona, de la comisión de un hecho. Y el que va a determinar si el fiscal tiene méritos en su acusación, si tiene peso, si tiene fundamento, es el juez. Por lo tanto, hay que, en el tratamiento de los casos, separar la función del juez de la función de los fiscales y que se vea y la gente lo perciba. No ha faltado el caso de que aquí, a mí, aún antes de esa resolución, ha venido algún abogado, y me ha dicho, magistrado, queremos hablar con usted de un asunto yo le digo, no, no tengo inconveniente Pero invite al abogado de la otra parte y vengan los dos Y yo con gusto trataría el tema Se trata de eso, ¿no? Eh, y para quejas contra jueces por faltas disciplinarias Por cuestiones reñidas con la ley Pues existen los mecanismos para poner una queja ante el Ministerio Público Si es que hay un delito cometido por un juez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 que se hagan acuerdos indeseados, y eso, eso es lo que, lo que ha querido. Creo que desde ese punto de vista, si se la mira así, y así es como debe ser vista, la, la resolución del presidente de la Suprema es totalmente sana, institucional, y ayuda a comprender cuál es el papel de los jueces, cuál es su posicionamiento en el proceso respecto de los fiscales y de los abogados.